vamos a dar ciertos consejos de cómo disminuir o eliminar la celulitis. La celulitis es un problema que aqueja a 9 de cada 10 mujeres, es muchísimo y creo que todas lo hemos padecido en algún momento, pero no debemos excluir a los hombres, también hay muchos hombres que padecen de sobrepeso y obesidad y que presentan celulitis. Por eso vamos a dar varios consejos acerca de cómo eliminarla. De lo primero que vamos a hablar es acerca de la alimentación, que debería ser la base de absolutamente todo lo que nosotros hacemos. La alimentación debe ser equilibrada y de calidad. Bueno, esto para todas las personas, no solo para reducir la celulitis. Una de las cosas que debemos hacer es llevar un consumo bajo en grasas saturadas. Las personas que presentan celulitis suelen tener una alimentación alta en grasas saturadas como frituras o como aceites de palma, aceites vegetales. Estos, todos estos aceites o todas estas grasas deberían ser reemplazadas por grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas como lo son el aguacate, el aceite de oliva y los frutos secos. Otro punto importante también es el consumo de proteína el consumo de carnes, huevos, también de ciertos suplementos proteicos como las proteínas en polvo o también como una mejor opción tenemos el colágeno con el que se ha demostrado que cuando se combina el colágeno con la vitamina C hay una mejor producción y absorción del mismo esto va a ayudar a que la fascia que es la que mantiene en su lugar a las células adipositas o a, los, a las células de grasa se fortalezca y mantenga todo en su lugar y que no se presente la celulitis. También hay ciertos alimentos que van a mejorar la circulación sanguínea y por ende la oxigenación de la piel. Y esto va a ayudar también a reducir la celulitis. Estos alimentos son la pimienta cayena, también el jengibre o estos picantes que tienen un compuesto llamado capsaicina ayudan a que la circulación sanguínea mejore y por ende mejora la textura de la piel. Además, en el canal tenemos un batido que nos ayuda a eliminar la celulitis. Este batido tiene todos los ingredientes que les mencioné anteriormente que van a ser beneficiosos, como la pimienta cayena, el colágeno, la vitamina D y va a tener un ingrediente especial. Otro hábito que va en conjunto con la alimentación para ayudar a reducir la celulitis es, por supuesto, el ejercicio. Hay dos tipos de ejercicio que nos van a ayudar a reducirla. Es el ejercicio de fuerza o con pesas, ya que estos nos ayudan a aumentar la masa muscular y a fortalecer la fascia de las que ya les había hablado. Por otro lado, también tenemos el ejercicio aeróbico. Eh, correr, caminar, eh, hacer cardio, esto nos ayuda a oxigenar y a mejorar la circulación de nuestra piel. En el canal de Esfera Fitness tenemos videos de rutinas anticelulitis, te dejo el link en la descripción. les presento la crema Aye Naturals, una crema anticelulitis que tiene compuestos naturales que ayudarán a mantener tu piel firme y tonificada. Además que nutren, suavizan e hidratan las zonas de tu piel, sin importar el tipo que tengas. Ahora un masaje anticelulitis que puedes realizar en casa. Lo ideal sería que el masaje se haga después de tomar un baño. Que la persona esté totalmente limpia y otra opción también es después de salir de un sauna ya que el vapor caliente ayuda a oxigenar la piel y esto también va a ayudar a que la crema tenga un mejor efecto en este caso vamos a hacer la zona del muslo en eh, la parte posterior vamos a utilizar un exfoliante para preparar la piel hacemos movimientos circulares para limpiar y librar de impurezas la zona donde vamos a poner la crema anticelulitis. El masaje que se tiene que hacer al momento de utilizar una crema anticelulítica es un drenaje linfático porque lo que buscamos es romper las células de grasa o los adipositos y luego llevarlos a los ganglios linfáticos donde se eliminan todos los desechos. Vamos a aplicar la crema anticelulitis A.E.N. Naturals. Lo primero que vamos a hacer es ponerla en nuestras manos y frotarla. Un masaje siempre tiene que ser con las manos calientes para que el producto pueda penetrar en la piel y también sea satisfactorio para la persona que va a recibir el, el masaje. Luego aplicamos y esparcimos la crema por toda la zona vamos a dar unos masajes circulares para que la crema empiece a penetrar y empiece a calentar luego vamos a proseguir con los nudillos de esta manera vamos a dar masajes así mismo circulares con un poquito de fuerza esto lo que hace es ayudar a que se rompan las células de grasa o los adipositos. Si es en otra parte del cuerpo, como el abdomen o los glúteos, se hace el mismo procedimiento. Luego de que hacemos estos movimientos, tenemos que hacer estos masajes con nuestro dedo pulgar siempre para donde está el ganglio linfático. En este caso, el ganglio linfático está por la ingle tenemos que llevar esa linfa hacia el ganglio linfático para que eso pueda ser desechado. La linfa se elimina por medio de la orina, por eso podemos saber que un drenaje linfático fue efectivo porque eh, después del masaje la persona va a ir al baño. Y esa es la rutina que han realizado muchos de nuestros pacientes, dándoles excelentes resultados. Te voy a enseñar por qué se da la celulitis y los pasos que tienes que hacer para corregirlo. Pero para que realmente puedas arreglar este problema, tienes que ver todo el video para entender. Porque si te saltas alguno de estos pasos, probablemente no vas a ver los resultados que quieres. Lo único que tienes que hacer en este momento es dejar un like, porque de esa manera le dices al algoritmo YouTube que este tipo de contenido te interesa ver y te va a mostrar más de él. El primer motivo por el que se da la celulitis es porque los adipositos se agrandan. Los adipositos son las células de grasa. Cuando aumentas grasa en esas áreas que son bastante comunes para la celulitis, como en los glúteos, los muslos o los brazos, lo que realmente está sucediendo es que esas células se hacen más grandes. Y sí, engordas por todos lados, pero cuando pasa el segundo motivo, lo que sucede es que esas células se ven bastante irregulares. Ahora, antes de pasar a ese segundo punto, lo primero que tienes que hacer es reducir grasa. En el momento que reduces grasa, ¿qué es lo que va a pasar? Recuerda, ese adiposito, esa célula de grasa se drena, se hace más pequeña y va a ser mucho menos visible la celulitis. Así que el primer paso es entender que es el engrosamiento de la célula de grasa lo que está causando esa irregularidad en parte y que tienes que disminuirla al reducir ligeramente tus calorías, a veces aumentarlas si tu metabolismo está lento y luego reducirlas Y sobre todo mantener la respuesta de la insulina baja dejando ciertos alimentos Si has visto el canal ya sabes cuáles son, si no te los digo rápidamente Arroz blanco, harinas blancas o cosas hechas con harinas blancas como empanadas, pizzas, pan, tortas, fideos Azúcar e incluso ciertas frutas El segundo motivo, y esto es clave, la fascia se daña La fascia es una estructura de tejido conectivo es como una membrana que está por debajo de la piel. Y en el momento que la piel pierde elasticidad, que la piel pierde vitalidad, lo que sucede es que esta fascia se daña y ya te voy a explicar cómo corregirlo. Pero esta membrana como que se abre, lo que está conectado como que se abre y ahí salen esos adipositos, ahí sale la grasa. A ver si te pongo alguna imagen en pantalla para que se pueda entender un poco mejor. Pero la buena noticia es que se puede corregir, si sigues los pasos que te voy a dar. Lo primero es aumentar la hormona de crecimiento humano. La hormona de crecimiento humano va disminuyendo con el tiempo, con la edad. Así que es perfectamente normal que conforme vayas envejeciendo hay un poco más de celulitis. Pero si haces ayuno intermitente, ayuno prolongado, ejercicio de alta y baja intensidad combinado, eso se llama el ejercicio HIIT, y duermes lo suficiente, vas a elevar tu hormona de crecimiento humano. Sea el punto que sea que estés en tu vida, si sigues esos pasos vas a poder elevarla y ver mejores resultados con la calidad de piel. Lo segundo que tienes que hacer es mejorar la circulación y para mejorar la circulación hay unos pasos también que tienes que seguir. El primero es comer alimentos que mejoran la circulación como la pimienta cayena por ejemplo. Lo siguiente es hacer ejercicio y sí, sí cuenta el tipo de ejercicio que también tienes que hacer para aumentar la hormona de crecimiento pero también puedes hacer ejercicios como yoga por ejemplo que aumentan bastante la circulación. Finalmente si quieres mejorar la circulación, tienes que dejar de fumar. Cada vez que fumas, tus vasos sanguíneos se hacen más chiquitos y no van a poder pasar los nutrientes necesarios para que la piel mejore. Ese es el motivo por el que quieres mejorar la circulación. Todos los nutrientes se transportan a través de la sangre y por ello necesitas buena circulación. Tanto para el cerebro, para la piel, órganos, todo el cuerpo. Siguiente paso para mejorar la fascia, y este es importantísimo, ¿eh? suficiente proteína. La mayoría de personas, créelo o no, cuando vienen a nuestras consultas y hacemos la, la entrevista, ¿qué es lo que comen? Comen poquísima proteína, especialmente mujeres. Y después se preguntan: ¿por qué tienen la piel flácida? ¿Por qué tienen poca masa muscular? ¿Por qué tienen un exceso de grasa? ¿Por qué tienen celulitis? Están comiendo muy poco y sobre todo están comiendo muy poca proteína. Come más proteína. Ese mito de que la proteína te daña los riñones es totalmente falso. Totalmente falso. No hay evidencia respetable actual que lo pruebe. Si tienes problemas de riñones previos, ok, perfecto, ten cuidado. Pero si no, por favor, come más proteína, la necesitas. Y ahora, hay un tipo de proteína específica que te va a ayudar incluso aún más porque combinada con vitamina C va a aumentar tu propia producción de colágeno, que definitivamente es lo que quieres, y es colágeno hidrolizado más vitamina C. Puedes tomar entre 10 a 20 gramos de colágeno hidrolizado, lo puedes poner en batidos. El colágeno que te recomiendo, por supuesto, es el de nosotros, Collagen Booster, te dejo el link en la descripción. Finalmente, para mejorar la fascia, suficiente vitamina D. La vitamina D el cuerpo la sintetiza del sol, pero si estás mucho tiempo adentro, si vives en una zona nublada, entre 2.000 a 5.000 unidades internacionales de vitamina D3 va a ser una buena media. Igual ya sabes, cualquier uso de suplementos, consúltalo con tu médico antes de comenzar. El tercer motivo es tener el músculo atrofiado. El músculo está por debajo de la grasa. Y ahorita ya más o menos estás visualizando cómo funciona esto de la celulitis. ¿no? Tienes tu capa de piel... Abajo tienes eh, la fascia, que es la membrana, abajo está la grasa, ¿cierto? El adipocito sale por esa membrana. Pero si tu músculo está atrofiado, tu músculo está suave, tienes poco tono muscular, esto se ve empeorado. Así es que realmente no es el causante, pero en el momento que tú tonificas, aumentas masa muscular, también lo que va a ocasionar es que como el músculo crece, la piel va a estar un poco más tensada y vas a ayudar a que se vea mejor esa área. ¿Por qué los músculos se atrofian? Por falta de proteína, lo que te conversaba hace un momento. Por cortisol elevado. ¿Cortisol elevado o cortisol muy bajo? Todo el mundo dice cortisol alto es malo, sí, pero el cortisol muy bajo también es malo. Siempre en, en hormonas se trata de un balance. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces para el cortisol? Eh, Bisglicinato de magnesio, te dejo el link en la descripción si estás interesado. Eh, ashwagandha, que lo puedes encontrar en Metabolismo Booster Dormir suficiente, meditar, practicar yoga y caminar lento Con eso ayudas a nivelar bien tu cortisol Y el último motivo por el que también se atrofia el músculo Es falta de ejercicio, si no haces ejercicio el músculo se va a atrofiar. Así que ¿Qué es lo que quiero hacer para ti? En este video estás aprendiendo la ciencia, estás aprendiendo los pasos que tienes que seguir Pero te va a servir mucho más saber cómo es exactamente el ejercicio que tienes que hacer y los alimentos que tienes que comer. Pero la rutina te la quiero dejar al final, en la descripción y también al final de este video para que pongas en práctica. Porque si tú escuchas y no pones en práctica no sirve nada. Y quiero darte todas las herramientas para que puedas sentirte feliz y lograr tus objetivos. El cuarto y último motivo, un desbalance de estrógeno. Estrógeno es la hormona femenina y probablemente sabes que las mujeres presentan mucho más celulitis que los hombres. Y eso es tanto por el estrógeno, porque obviamente las mujeres tienen más estrógeno que los hombres, pero también porque el tejido conectivo es un poco diferente. Algunos hombres, especialmente hombres con mucha grasa, con mucho sobrepeso, también tienen celulitis. ¿Por qué? Porque hombres con exceso de grasa transforman su testosterona a estrógeno y eso le produce pechos, ginecomastia, y también produce celulitis. Así es que sabemos que el estrógeno influye para el tema del, de la celulitis y grasa abdominal y bueno, ciertas cosas más. La forma en la que vas a ayudar a corregir esto es comiendo vegetales crucíferos. Brócoli, coliflor. Ah, no me gusta el coliflor. ¿Qué los resultados? Es un esfuerzo. Pero esas son dos opciones. Si no te gusta crudo, trátalo cocido, saltealo. No pongas peros. Si estás aquí y estás viendo este video y pones peros, no vas a ver el resultado. Y estas no son las personas que están suscritas al canal. Y eso me lleva, si es que eres de las personas que te gusta aprender, que te gustaba poner en práctica, suscríbete al canal, bienvenido. La siguiente forma natural de balancear el estrógeno es tratar de no beber tanto en recipientes plásticos, en botellas plásticas, porque estas son estrogénicas. Trata de usar vasos de vidrio, botellas de vidrio, no tanto plástico. No al menos el plástico que tenemos disponible ahora, tal vez en el futuro porque como ahora se sabe esto están tratando de tomar ciertas medidas pero todavía sin mucho éxito. Y finalmente, maca. Una cucharada de maca, no marcha. maca, M-A-C-A, te lo pongo en pantalla. Lo puedes poner en tus batidos, lo puedes tener en agua, ayuda bastante a regular las hormonas. Y para cerrar con broche de oro, ¿qué quiero hacer por ti? Quiero darte nuestro protocolo anticelulitis que hemos armado con mi equipo. Básicamente te lo hemos compartido aquí, pero tenemos un poco más de detalle. Si lo quieres recibir, dínoslo en los comentarios y te mandamos el link de descarga con los pasos que tienes que tomar. Batido para eliminar la celulitis y ayudarte a adelgazar la barriga. Eso es lo que te vamos a enseñar el día de hoy. Y no, no es un batido que te lo tomas y mágicamente desaparece la celulitis, que es lo que es. Es una herramienta que utilizada de la manera correcta, como te lo vamos a enseñar el día de hoy, te va a dar los resultados que quieres. En ese video damos a detalle la ciencia, los pasos que tienes que seguir. Así es que te recomiendo que igual vayas y veas ese video, te lo voy a dejar en la descripción y al final del video. Pero en todo caso, te quiero más o menos aclarar a ti y a ti, cuáles son los motivos por los que las personas tienen celulitis y los pasos que tienes que seguir a breves rasgos. No a tan detalle como el otro, pero sí a breves rasgos. El primer motivo es porque los adipositos se hacen más grandes. Los adipositos son las células de grasa. Uh -huh. Entonces tú engordas, subes peso de grasa, lo que en realidad pasa es que la célula se hace grande y empieza a hacerse, a acumularse grasa en un área específica. Pero a nivel celular es simplemente una célula chiquitita, uh -huh. pero después se hace mucho más grande cuando empieza a acumular grasa. Abajo de la piel nosotros tenemos algo que se llama fascia. La fascia es el tejido que interconecta, ¿verdad? Uh -huh. Es como una malla. Sí. Cuando pierdes elasticidad en la piel, cuando la piel se hace más vieja, no la nutres bien, no la cuidas uh -huh. bien, eh, esta fascia, esta membrana, se estira. ¿Y qué es lo que pasa? Esas células empiezan a salirse por esa fascia, por esa membrana, y se ve de manera irregular, ¿verdad? Sí. Pero si la piel está firme, dura, bien nutrida, se mantienen en su lugar bien puestas, vamos a usar un, un ejemplo de una caja de huevos, eso vamos a hacer, ahí está la caja de huevos, ¿verdad? Digamos que la piel está tensa, bien nutrida y los huevos que son las células de grasa están todos en su lugar y como todo está bien puesto no pasa nada, todo se ve uniforme, uniforme correcto, ahora mira, si le doy la vuelta a esto y se estira, ya, yeah. ahora ¿qué pasó con la superficie? Se, se deformó. Se deformó. Uh -huh. ah, no está en su lugar porque la piel no está tensa, firme, sino que está así todos, por todos sí. lados. Y esas bolitas de grasa también se ven así. Interesante. Sí. Y esto pasa por diferentes motivos, ¿no? El que vamos a ayudarte con el batido de hoy es a darte los nutrientes que tu cuerpo necesita para que se mantenga la piel firme y sana y bien nutrida, valga la redundancia, pero también que te ayude a mejorar la circulación. Porque los nutrientes, ¿por dónde pasan? Por la sangre. Por la sangre. Y si tu circulación no está bien, no llegan bien al cerebro, a los diferentes órganos, tejidos, incluyendo la piel. Así es. Así es que es clave que la circulación mejore. Y no solamente vas a tener los nutrientes, sino ingredientes aquí que te van a ayudar, bueno, un alimento, dos alimentos, que te ayudan a mejorar bastante la circulación. Y eso puede ayudar para venas varicosas, todo tipo de enfermedades circulatorias. Bueno, entonces vamos que hasta ahora, el primero es porque acumulas grasa, que te vamos a enseñar a lo largo de este video cómo este batido te puede ayudar para reducir grasa utilizado de la manera correcta. El segundo es la fascia, la membrana se estira porque la piel pierde nutrientes, calidad, con los ingredientes que están aquí vas a ayudar. Eh, la circulación también es parte de ello. Luego está el tono muscular, tienes muy poco tono muscular, y la situación se ve peor, la celulitis se ve peor, especialmente en las piernas y glúteos que es donde la mayoría de mujeres, y digo mujeres, no personas, y yo les voy a decir por qué, tienen el tema de la celulitis. Y finalmente, el último motivo es un desbalance de estrógeno que es la hormona femenina, que es uno de los motivos por los que las mujeres tienen más, mucha más celulitis que los hombres y queremos balancearlo. Este batido tiene un ingrediente que también ayuda a regular el estrógeno. No sé qué más quieres, esto es súper, súper completo. Y por eso creo, no... No creo. Sé que nos merecemos un like. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a nuestro batido. Ya, yeah. primer ingrediente: 6 a 8 onzas de agua. El segundo ingrediente es uno de los que ayuda a la circulación y también ayuda a bajar la glucosa y la insulina. Porque acuérdate que queremos perder, hacer más pequeño el adipocito, queremos perder grasa. Y la canela ayuda siempre y cuando tus calorías estén bien, ¿verdad? Entonces aquí está media cucharadita de canela en polvo. El siguiente ingrediente es rico en vitamina C y la vitamina C es necesaria para la creación de colágeno y es lo que le va a dar sabor a nuestra receta. Este ingrediente es piña y tal vez estás pensando, bueno yo llevo una dieta baja en carbohidratos, una dieta cetogénica y la piña es un poco más alta en carbohidratos. No importa, manténlo dentro de 100 gramos hasta 120 gramos y no hay problema, además si estás llevando una dieta cetogénica yo realmente te sugiero que salgas de cetosis de vez en cuando así mantienes flexibilidad metabólica, mantienes la capacidad de utilizar tanto grasas como carbohidratos como energía y por eso si también quieres poner una fruta con un índice glicémico un poco más alto más carbohidratos en este batido lo puedes hacer de vez en cuando también, no hay problema pero la cantidad sí manténla entre 100 a 120 gramos el siguiente ingrediente es probablemente el mejor alimento para la circulación que puedes encontrar. Es un poco raro en batidos, pero queda riquísimo, especialmente con la piña. Por eso escogimos piña para este batido, además de la vitamina C, que es necesaria para el colágeno. Y es pimienta cayena. Pero la dosis es importante para tener el beneficio de la circulación. La dosis mínima tiene que ser media cucharadita. Y entiendo que esto es picante y que para algunas personas bueno resultar agradable. Si ese es el caso, trata de probarlo con esto, porque con la piña y el agua y los otros ingredientes se baja mucho el picante. Tal vez no solamente lo toleres, sino que te guste. Pero si no, omítelo y utilízalo para diferentes comidas, para cocinar, para ensaladas, etc. Uh -huh. Media cucharadita. Aquí tenemos una cucharada de linaza, que va a aportar fibra a tu dieta y también omega 3 para la inflamación. El siguiente, este, este batido tiene de todo, pero en realidad es efectivo. Una cucharada de maca, aquí tengo maca Planeta Fit, que la encuentras en Planeta.es si estás en Ecuador. Si no, te dejo un link de afiliado de Amazon en la descripción. Pero bueno, ¿para qué sirve la maca? Para balancear el estrógeno. ¿Te acuerdas que te decía que las mujeres tienen más celulitis porque tienen más estrógeno? Uh -huh. Esto te ayuda a balancearlo. Una cucharada al ras, por si acaso, está mandando la montaña de, de, de maca ahí. Y... Hola rico. Vamos no, sí, podemos hacer otras recetas con, con maca, más, más de batido, por eso lo hemos usado en batidos. Y sé que se puede utilizar como harinas. Ya solo nos faltan tres ingredientes. Pero antes de ir a los tres ingredientes, quería comentarte que nosotros tenemos un protocolo que hemos desarrollado con mi equipo para ayudarte a eliminar la celulitis. Por esto es solamente parte de lo que tienes que hacer. Si quieres que te envíe ese protocolo, deja un comentario en este video y pide el protocolo, nosotros te mandamos el link con los pasos que tienes que seguir para que lo puedas descargar. Y bueno, para endulzar nuestra receta vamos a usar este al gusto. Muy bien, los dos que faltan. Estos son los que aportan nutrientes esenciales. La palabra esencial es porque tu cuerpo los necesita para vivir ya que no los puede producir de otros nutrientes. Básicamente el cuerpo necesita aminoácidos esenciales que provienen de las proteínas y ácidos grasos esenciales que provienen de las grasas. Así, esto no reemplaza una comida porque está incompleto. Pero con los dos últimos ingredientes sí los puedo utilizar como un reemplazo de comida. Por ejemplo... No, lo más recomendable es que siempre combines con un sólido, no solamente líquidos, pero te puedes sacar de un apuro. Lo bueno de los batidos es que ves que puedes poner diferentes nutrientes también. Así es que es conveniente. Y esto lo puedes utilizar como un reemplazo de desayuno, como un reemplazo de cena también. Y de esa manera podrías también ayudarte a perder grasa, a eliminar la barriga. ¿Cuáles son los ingredientes entonces? Aquí vas a necesitar más de lo que normalmente hemos utilizado en las recetas. Vas a necesitar 20 gramos de colágeno hidrolizado en polvo, de preferencia sin sabor, como el de Collagen Booster. Link en la descripción. El colágeno en cápsula no sirve porque la dosis es muy baja, salvo que te tomes 10 cápsulas o más. Por aquí estamos utilizando 20 gramos y en esas cápsulas como mucho entran un gramo por cápsula. Ahora. El colágeno hidrolizado más la vitamina C, en múltiples estudios, te pongo el principal en pantalla, se ha demostrado que aumentan mucho más que el colágeno hidrolizado por sí solo en la producción. Si es que podrías tomarte un suplemento de vitamina C con esto, sí. Si es que deberías comprar una vitamina, un colágeno con vitamina C agregada, lo más, en la mayoría de los casos, de lo que yo he visto, no, porque no tienen suficiente vitamina C. ¿Okay? Y por último, una cucharada de aceite de coco, ácidos grasos esenciales, y aparte va a ser más espumoso esto. Pero, ¿sabes qué? Lo vamos a poner al último para que no se solidifique porque la piña está congelada. Y después uh, quedan esos trocitos, esos trocitos. Y esto sí quiero que quede bien, bien mezclado. Ya está mezclado, pero toca el, el aceite de coco. A ver. ¿Ya está? Ahora sí. Esto huele muy, muy bien. Las damas primero. ¿Qué tal? ¿Rico? Uh -huh. No está mm. picante. O sea, sí se siente un picantito... Pero... Y eso que ella no tolera mucho el picante. Y se siente un picante, pero bien rico. Es un batido diferente. Un batido muy efectivo. Pero ponlo en práctica con todo lo que te hemos compartido el día de hoy para que veas los mejores resultados. Una de ustedes me preguntó en Instagram, síguenos en Instagram, madre en Yepes Fitness. que qué opinamos sobre la maderoterapia para amoldar el cuerpo. Y te soy sincero, yo no tenía idea sobre de qué se trataba este tratamiento. Pero ya me conoces, hice la investigación, y lo que encontré me sorprendió bastante porque resulta que no solamente se la utiliza para moldear el cuerpo, sino que también para reducir cintura e incluso para eliminar la celulitis. En este video voy a contarte en qué consiste este tratamiento, los resultados de mi investigación y unas fotos de antes y después de haberlo hecho. Y lo único que te pido a cambio es que nos ayudes con un like. ¿Cuál fue el proceso de investigación? Bueno, primero busqué en YouTube y busqué en Google de qué se trataba. Te voy a mostrar unos videos para que veas exactamente cuál es el proceso. Empecé a investigar estudios también, si es que hay estudios a gran escala, empecé a leer artículos, testimonios y finalmente le pregunté a una de nuestras licenciadas en nutrición y estética, porque son expertas en el tema, para que me explique por qué se utilizan este tipo de tratamientos y por qué funcionan o por qué no funcionan. Muy bien, este es el primer video que vi sobre la maderoterapia y quiero que lo analicemos juntos. El so tratamiento de BB-Sculpt es una gran manera de romper la celulite, la gordura compactada y también hacemos un detox de agua. Hacemos un set de 5 diferentes herramientas que ayudan a romper la gordura compactada, hacemos una hidratación linfático y luego hacemos un detox de agua que ayuda a reducir las células de la y luego eliminarlos por el del cuerpo. So we focus on two different areas of your choice. So if you, you know, want to work on your thighs, if you'd like to work on your stomach, arms, we do a butt lift add on, which people love. It definitely boosts the booty. We don't want to offer this treatment as a fat loss, inch loss type treatment. It is for fat loss, but it's actually a targeted treatment. So instead of promising weight loss or a total body change, this is more for somebody who's looking to accentuate their curves. Con eso comenzamos bien. Porque sí he visto que hay ciertos lugares de tratamientos estéticos donde te prometen bajar de peso con este tipo de tratamientos. Y lo cierto es que como ella acaba de decir, te pueden servir para reducción localizada. Y es más, lo he visto, sé que funciona en algunos aspectos y en algunas personas. Pero cuando te prometen bajar de peso con este tipo de tratamientos, definitivamente te están mintiendo. I've always had big thighs, like okay. I've just been born with them and I've always had a little tum-tum, okay. uh, but yeah, nothing like, like I don't hate them, but I just want to see how much we can tone them up. Yeah. The two areas I decided to focus on were my stomach and my thighs. One session costs about $220, but we received a discounted meteor rate so that I could experience this treatment and tell you all what I think eso es lo mejor. Tienen las fotos de antes y después vamos a ver las de después. Ese tipo de cosas me, me, me gusta bastante porque tienen evidencia. Que igual la investigación fue más a fondo, no me quedé solamente con esto. Fui a los estudios y luego a leer comentarios y más testimonios. Y todo eso vas a ver el día de hoy. Uh, my tummy is growling. ¡Wow! I always think about food on these treatments. So this is some uh, massage oil. So this is just gonna add some slip oh to the So when we put the wood on, it doesn't dry on your yeah. skin. Yeah. Oh wow. It's already firm. This is gonna be our first <laughs> tool. <thrill>. Does <laughs> <laughs> it tickle? It, it, it like. Yo sí te he contado que en algún momento me hice este tipo de tratamientos estéticos, nunca hice la neuroterapia, no tenía ni idea ni qué era, eh, pero sí me acuerdo haber hecho masajes de reductores y qué dolor. Pon tú en los comentarios si alguna vez te has hecho este tipo de tratamientos y cuéntame tu experiencia. This one's amazing for breaking up extra fat um, so this one we really take our time we drain with it we do a few different motions it actually feels really good on the back of the thighs a little tender in some areas but this one is great for fat blasting I'm gonna try to relax <laughs> yes just relax it shouldn't hurt este tool aquí va a ser bueno para abrir celulite. Así que este es realmente en cualquier tipo de skin de limpia, ayuda a abrir la compacción. So Así que este es perfecto para la celulite. ¿Por qué esto podría funcionar para la celulitis? Porque en un video anterior cubrimos esto, ¿verdad? Por debajo de la capa de la piel tienes los adipocitos. Y esta capa de la piel se vuelve un poco más irregular cuando los adipocitos son más grandes. No es el único factor. Pero si drenas el adiposito que está por debajo de esta capa de la piel, vas a ver mejores resultados en cuanto a celulitis, en teoría. Más adelante vas a saber si esto es cierto o no. Y luego esta herramienta también es genial para romper la compacción y mover a la linfática. Cada uno de estos chicos aquí ayuda a drenar la linfática. Así que se mueve todo abajo. Los masajes de drenaje linfático son verdaderamente efectivos para ayudarte a eliminar el exceso de líquidos y es por eso que cuando una persona se hace liposucción lo mandan a hacer masajes de drenaje, de drenaje linfático durante un tiempo para ayudar a eliminar ese exceso de líquido. Pero si estás en un proceso de pérdida de grasa a través de alimentación y ejercicio de hecho también tienes algo de retención de líquido porque cuando se oxida la grasa parte de esa grasa se transforma en dióxido de carbono, lo eliminas por la respiración pero parte se transforma en agua. Así es que sí, puedes realmente ver un, una pérdida de peso un poco más rápida cuando introduces masajes de drenaje linfático. Pero recuerda que es agua y eventualmente eso igual sí si se iba a ir. Es solamente si quieres acelerar el proceso de pronto. Y ese es otro motivo por el que cuando estás perdiendo medidas de cintura, por ejemplo, o de piernas porque estás quemando grasa, oxidando grasa en esas áreas, el peso no baja tan rápido. Se demora un poco más porque parte se queda ahí, ¿verdad? Todo lo que tenemos en nuestro cuerpo tiene un peso. Y ese peso, por más que sea aire, que bueno, dióxido de carbono, que lo eliminamos, también tiene un peso, y lo mismo el restante, que es agua. Y luego tenemos la coca, así que esto es genial para succionar cualquier tipo de grado y luego ponerlo en el área en la que estamos tratando de hidratar también. Una vez que rodamos mi área de estómago, me volví para que podamos terminar los lados. Sin esa área no suena tanto. ¡Eso es siente bien! Los lados son mucho más mejores. Oh, that feels really good. That's like a massage. What we want to try to do is get it into the lymph nodes because then when you sweat, pee, any type of secretion through your body, that's where anything that we've gotten rid of excretes from. So pushing it into those areas helps it drain through the system. After 20 long minutes of wood rolling, it was time for the ice portion of the treatment. It's freezing, but just handle it. I promise you'll love the results. <laughs> On Bronze Bunny's website, it says this iced red clay has infused herbs like green tea and lavender to help rejuvenate the body. The ice part of the treatment lasts about 20 minutes. It just depends on how quickly your body breaks up the ice or your body heat is fighting against the ice. Basically, we're gonna do a few pushes on the skin, rub it across, help it really absorb it into your pores because that's how you get the detox part of it because it's seeping into the pores. I feel like I'm getting an ab workout just because I'm clenching so much. Muy bien, ya viste en qué consiste el tratamiento y tenemos aquí las fotos de antes y después no solamente las de después del tratamiento sino de unos días después del tratamiento porque es importante ese dato Pero antes de mostrarte los resultados quiero enseñarte el resto de mi investigación. Realmente no encontré un estudio específico sobre la maderoterapia, pero sí encontré estudios sobre los masajes. Y la madroterapia lo que es es un tipo de masaje que tiene estos beneficios y te voy a compartir los resultados. Este estudio se llama Efectos del masaje mecánico, el drenaje linfático manual y las técnicas de manipulación del tejido conectivo sobre la masa grasa en mujeres con celulitis. En este estudio tomaron a 60 personas y los pusieron en grupos aleatorios, en tres grupos aleatorios. El primer grupo se hizo un masaje mecánico, en el segundo un tratado con drenaje linfático manual y en el tercero se utilizaron técnicas de manipulación de tejido conectivo. Para evaluarlos tomaron fotografías, hicieron un análisis de composición corporal, es decir, cuánto era de músculo, cuánto era grasa, medición de la circunferencia del muslo, o sea, tomaron medidas, relación cintura-cadera, mediciones del grosor de la grasa del abdomen, y también de las regiones del muslo con calipers que son para medir eh, grasa subcutánea. Los resultados me sorprendieron bastante y te los voy a leer. Todos los grupos tuvieron una mejoría en el adelgazamiento de la grasa subcutánea, la que está por debajo de la piel, después del tratamiento. La circunferencia del muslo disminuyó en un promedio de 0.5 centímetros en todos los grupos. Y el grosor de la grasa del muslo disminuyó 1.66 milímetros en el grupo 1, 2.21 en el grupo 2 y 3.03 en el grupo 3. Entonces, realmente el grupo 3 fue un poco más efectivo. El grosor de la grasa del abdomen disminuyó 2.4 y 2.58 milímetros en el grupo 1, 1.78 y 2 milímetros en el grupo 2 y 1.23 a 0.64 en el grupo 3. Entonces, aquí el tratamiento con masaje mecánico fue más efectivo para la reducción de grasa subcutánea del abdomen. ¿La conclusión del estudio cuál fue? Todas las técnicas de tratamiento son efectivas para disminuir los valores de grasa regional de los pacientes con celulitis. ¿Qué tal? Realmente me sorprendió bastante. Yo siempre he sido muy pro alimentación y ejercicio para ver resultados, pero esto funciona y está comprobado por este estudio al menos. Ahora, ¿qué opina una experta en el tema? Andrea, por favor cuéntanos, ¿por qué la gente hace este tipo de tratamientos ¿Y cómo funcionan realmente? Claro Adrián, mira te cuento, la medioterapia funciona realmente si tú llevas un estilo de vida saludable, si tú no llevas un estilo de vida saludable en el que incluye una alimentación antiinflamatoria, si no incluyes rutinas de ejercicio en tu vida e incluso te cuento que el ayuno puede ser favorable en este procedimiento. Cuando tú aplicas en la maduroterapia como rutina o un tratamiento para uh -huh. eh, reducir medidas, para moldear tu cintura, como bien decías, uh -huh. eh, va a favorecer a drenar esos depósitos de grasa. Porque si nosotros notamos, las personas que tienen celulitis, estos depósitos de grasa son un poco duros. Entonces este tratamiento, que realmente son masajes un poco fuertes, uh -huh. ayuda a disolver los depósitos de grasa y mediante tu buena alimentación, mediante tu eh, ingesta de líquidos adecuada, incluso los ejercicios, como comentabas, uh -huh. va a ayudar a oxidar mucho más rápido ese eh, depósito que tú vas drenando mediante los masajes. Ok, entonces no sirve para bajar de peso como tal, puede servir para bajar medidas, Así es, medidas. de la forma como tú le estás diciendo. Y lo que está sucediendo ahí es que el adiposito, que es la célula donde se almacena la grasa, puede drenar el contenido que es la, eh, los ácidos grasos, hacia el torrente sanguíneo, pero lo importante es entender que si no los utilizas, si no se oxidan, se pueden relocalizar. Ok, ahora te vamos a compartir algo que no hemos compartido antes aquí. Un protocolo que te va a servir perfectamente bien si haces este tipo de tratamientos para ayudarte a oxidar. Lo primero es que tienes que ir en ayunas al tratamiento, ¿ok? Y luego haces cardio ligero o cardio un poco intenso después del tratamiento. Porque de esa manera liberas el ácido graso, mantienes la insulina baja porque estás en ayunas y luego oxidas a través de eh, la respiración un poco más profunda por el cardio Básicamente eso, súper sencillo y efectivo además. Además Adrián te comento Ajá. que si tú llevas un ayuno, si tú ya sabes practicar el ayuno correctamente, cuando tú estás en ese periodo, lo ideal sería asistir a este, esta técnica de maderoterapia en ayunas. En ese periodo de ayuno, tu cuerpo va a utilizar justo lo que acaba de liberar, justo las moléculas de grasa que acaba de romper Ajá. y lo va a utilizar para tener energía. Excelente. Muchas gracias, Andrea, por tomarte el tiempo, por venir acá con nosotros y seguimos con los resultados. Finalmente, lo que tanto estabas esperando, las fotografías de antes y después. Te las pongo. Ahí lo tienes, entonces. Efectivamente, hubo un beneficio hubo una mejora visual, estética, pero simplemente después de unos días regresó a su estado normal, por decirlo de alguna manera, porque realmente no estaba llevando un estilo de vida con la nutrición adecuada y el ejercicio adecuado y esa es la conclusión de este video. Puedes ver resultados, te puede ayudar en algo, pero si no lo mantienes, como decía Andrea, como un estilo de vida, van a ser resultados muy temporales y lo que quieres es algo permanente. Te tenemos una receta espectacular que de he hecho preparada por, por Lorena el día de hoy. Vamos a ir uno a uno por los ingredientes y te vamos a ir diciendo cuáles son los beneficios y por qué estos alimentos verdaderamente te ayudan a, a combatir la celulitis. Así que vamos con el, con el primero, vamos con, con la toronja. La toronja tiene un alto contenido de antioxidantes, entonces es bueno para regular el colesterol, es un desinflamatorio y va a ayudar al sistema cardiovascular y a ayudar a reducir la celulitis. Ok, entonces, la celulitis, como viste en el video anterior, es parte de un problema circulatorio. Así es que si ayudamos con estos agentes desinflamatorios de la toronja, vamos a ayudar definitivamente a, a combatir este mal, ¿cierto? Entonces pongamos la, la toronja ahí. La toronja o pomelo es la fruta con más naringenina y por ende la que más te ayuda a adelgazar en el contexto de un plan nutricional adecuado. La toronja además tiene excelentes beneficios,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 adicionalmente varios estudios han demostrado que la vitamina C es beneficiosa para ayudar a las personas a recuperarse más rápidamente del resfriado común el siguiente ingrediente que vamos a utilizar es albahaca y esta es altísima en vitamina A aparte que el sabor es riquísimo así es que en esta receta lo que le va a dar un toque diferente es la albahaca en cuanto a sabor pero lo que queremos es complementar también aquí yo tengo cale pero tú puedes utilizar espinaca si no hay cale en tu país porque también es alto en vitamina A y esto va a ayudar a la producción de colágeno y elastina que ya sabes que es fundamental para la piel. Así es que vamos con estos dos ingredientes que nos trajo Lorena hoy día. Nos trajo de su casa. Los alimentos con más vitamina C son el cale, brócoli, repollo rojo, pimiento verde, pimiento rojo, kiwi, fresas y coliflor.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 Con albahaca y el siguiente ingrediente. ¿Cuál es el siguiente ingrediente? El kiwi. Kiwi. ¿Por qué vamos a usar kiwi? Aporta bastante vitamina C, como la toronja, va a ayudar a prevenir la celulitis. Aparte de eso, ayuda al sistema circulatorio a prevenir los trombos y problemas en las arterias. Los kiwis están naturalmente llenos de una tonelada de nutrientes. Estos incluyen el folato, el potasio y la vitamina K. Este es otro alimento que también tiene vitamina C. Y la vitamina C, lo que hace es aumenta los glóbulos blancos para combatir las infecciones. Mientras que los otros nutrientes del kiwi mantienen el resto del cuerpo funcionando correctamente. Explícale a las personas que nos están viendo lo que son los trombos. Son coágulos que se originan en los vasos sanguíneos por una mala alimentación, por no consumir bastantes vegetales y por una dieta inadecuada. Básicamente estos coágulos bloquean la circulación. Así es. Y al ayudar a disolverlos o a prevenirlos, lo que vamos a, a mejorar totalmente la circulación y justamente es por eso que ayuda al, al tema de la celulitis. Ok, los siguientes ingredientes. Puedes utilizar stevia, stevia orgánica si quieres en gotas, aunque si ya te basta con el dulce del kiwi y la toronja, no, no hace falta. Nosotros lo vamos a obviar esta vez. Realmente no entendíamos qué es lo que estaba sucediendo, te soy sincero. Así es que decidí pedirle que nos envíe una fotografía de todo lo que comía durante tres días. Y ahí fue cuando saltó el problema. Cuando revisamos las fotos nos percatamos que en lugar de estar utilizando la stevia que nosotros le recomendamos y que es con la que comenzó, en algún punto había cambiado a una stevia de Walmart, que es un supermercado en los Estados Unidos. Y tal vez, así como él lo hizo, te estás diciendo, pero stevia es stevia, ¿cuál es la diferencia? es los ingredientes te das cuenta que en lugar de solamente tener stevia o extracto de stevia, también tenía maltodextrina. La maltodextrina no solamente es un tipo de azúcar, sino que es un tipo de azúcar que tiene una elevación grandísima de glucosa y de insulina también. Y él, al tener resistencia a la insulina, cada vez que endulzaba con este alimento, ya sea su limonada, o ya sea su café, o ya sea los postres que le mandamos, estaba teniendo nuevamente una elevación de insulina, lo que no le permitía bajar de peso. Y el problema con la maltodextrina realmente no termina ahí. Quiero compartirte un par de estudios bastante interesantes para que entiendas de qué te estoy hablando. Pero sí necesitamos agua. Así es. Medio vaso de agua. El día de hoy solamente Lorena va a probar el jugo porque yo estoy en un ayuno de 36 horas. Ocasionalmente hago estos ayunos por salud. La verdad es que me encanta cómo me siento cuando estoy ayunando. Me siento con mucha energía y, y con bastante paz. Si en algún video les gustaría que hable sobre el ayuno prolongado, déjenme un comentario, y déjenme un like y les voy a hablar sobre los beneficios del ayuno prolongado y cómo hacerlo correctamente. Vamos a ver así. Prueba. Se te fue la celulitis. La verdad es que Lorena no sabe, no aparece, pero tiene bastante celulitis. Entonces esperemos que con esto le desaparezca poco a poco. <risa> no, no tiene celulitis porque come bien. Está rico, ¿verdad? Sabe a kiwi y a toronja. O kiwi sea, a taronja. Un poquito de albahaca. Te diremos cuáles son los alimentos que debes comer para ayudarte a corregir esta condición. Y al final del video te diremos cuál es el que definitivamente debes eliminar de tu dieta para al fin acabar con la celulitis. La celulitis es una enfermedad metabólica que provoca en tu piel una irregularidad con pequeñas depresiones que generalmente se presentan más en la parte lateral de los muslos o glúteos. Suele aparecer mayormente en las mujeres en periodos de cambios hormonales como la pubertad, embarazo o aumento de peso. Aparte de su apariencia, esta parte de la piel suele tener un tacto rugoso y al presionarla con los dedos la marca se queda visible. Además, puedes sentir una leve sensación de pesadez en la zona afectada y hormigueo. Este trastorno afecta tu sistema circulatorio y linfático, por lo que las personas con celulitis también suelen retener líquidos, situación que se agrava aún más si vives en zonas con temperaturas altas. Si llevas una alimentación alta en grasas de mala calidad, carbohidratos refinados y no comes suficientes vegetales o proteínas, es muy posible que desarrolles esta enfermedad. Y si a eso le sumas el consumo de tabaco y de alcohol, además de desarrollar las irregularidades y depresiones, también podrás presentar dolor o cambios de color en la piel. Debido a que la celulitis es una enfermedad, si te realizas algún tipo de tratamiento estético que reduzca las irregularidades y depresiones, es importante que entiendas que no estás atacando la causa de la enfermedad, por lo que otras áreas se verán afectadas después de un tiempo. Una dieta rica en potasio, vitamina C y vitamina E es fundamental para revertir y prevenir la celulitis. Esto lo logras comiendo espinacas, cale, albahaca, pimientos rojos, fresas, kiwi, maní, nueces, mantequilla gui, entre otros. Si te gustaría que hagamos una deliciosa receta con estos alimentos, déjanos un like y dinos en los comentarios si te gustaría que sea una cena o un batido. Además de incluir estos alimentos, también puedes tomar 10 gramos de colágeno hidrolizado para mejorar la elasticidad de la piel e implementar algún protocolo de ayuno intermitente y ejercicios de intervalos de alta intensidad con el fin de aumentar la producción de hormonas de crecimiento humano. Esto es clave para mantener tu piel firme y joven. Al comienzo del video te indicamos cómo la celulitis se presenta en cambios hormonales por lo que hay alimentos que alteran el sistema hormonal que definitivamente tienes que evitar. Azúcar, pan blanco, alcohol, carnes que provengan de animales que les hayan inyectado hormonas y vegetales contaminados con pesticidas son alimentos que cuando los comes frecuentemente van a sacar de balanza tus hormonas e influir directamente en el desarrollo de celulitis y otras enfermedades. Finalmente, el alimento que más celulitis causa en el mundo es todo tipo de embutidos ahumados comerciales. La gran mayoría de estos embutidos provienen de animales inyectados con hormonas. Además, tienen un altísimo contenido de sodio, que afectará aún más la retención de líquidos provocada por la celulitis. Y para empeorar aún más las cosas, están llenos de preservantes y conservantes, y glutamato sódico, que causarán estragos en tu sistema endocrino. De la celulitis, de la que vamos a hablar el día de hoy, es de la piel de naranja, que también le dicen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 En su cuerpo uh -huh. es mínimo, y hablo de atletas mujeres. ya No obstante, viene, pasa, termina el entrenamiento y uh -huh. de repente toca un momento de descanso. Se sientan y yo veo uh -huh. en la parte lateral de la pierna celulitis. Para mí es inconcebible. Yo digo, como una persona que come tan bien, que tiene un cuerpazo, que es atlética, puede tener celulitis. Ha sido crítico, José Vicente, ¿no? Sí, José. así veo, así es <risa> <vi> cosa seria. <risa>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 la gente está preguntando dónde consigue el colágeno que tú estás promocionando eh, Adrianjepes.com o planeta.es si es de Ecuador en planeta.es sí. eso es verdad? la gente que nos está viendo y escuchando en Estados Unidos pero si están en Ecuador es planeta.es es Adrián y la verdad es que estoy muy aplicadita con el programa de hoy esta recomendación de tomar el colágeno hidrolizado, que de preferencia me gusta el que tú estás recomendando porque definitivamente es el ideal